Hola amigos del Canal Random, sé que estabais esperando un vídeo de películas horribles, pero recordad que todo eso lo tenéis ahora en Canal Random Cine, en vuestro nuevo canal, que por aquí arribita saldrá, ¿vale?, ya que YouTube quiere asesinar este canal, por ser canal viejuno, no por otra cosa, pero bueno, así que nos vamos al canal nuevo si queremos ver eh, vídeos de pelis horribles y, y más cosas que irán viniendo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa Pepinelo, qué tal? Eh, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues amigos, hoy estamos aquí para hacer algo que llevábamos casi dos años sin hacer, que es la sección de No son errores de películas. Vale, esta sección donde ya sabéis, bueno, la gente dice eh, que no hay errores en las películas, en los vídeos que marcamos, que nos inventamos los errores o justificaciones de todo tipo. Pues aquí estamos para comentar, pues bueno, las más graciosas. Pepi, ¿quieres añadir algo o empezamos con el vídeo? Eh, bueno, a ver, aquí hay un poco de todo, es una selección pequeñita, porque claro, en todo, esto tiemp en todo este tiempo hay un montón de comentarios que, que bueno, da pa para muchos vídeos. En fin, bueno, ¿con cuál comenzamos? Pues comenzamos con... House of Death! A ver, la parte donde insertan el videojuego es porque promocionaron el videojuego con esa película. Está bien que critiquen, pero sean coherentes. Bueno, por si alguien no lo sabe En esta película de House of Death V-Ball tuvo la brillante idea De mientras están hablando los personajes Y mientras pasan cosas Insertar sin venir a cuento Sin ningún tipo de lógica eh, eh, Imágenes del videojuego salpicadas Sin venir a cuento, ¿vale? Entonces este hombre dice que utilizaron La película para promocionar el videojuego Amigo el juego es del 96, ¿vale? Y la película es del 2002 o 2003, Pepi. 2003. 2003. Es decir, que es que es al revés. Que utilizaron la película ¿eh? para, para beber del éxito del juego. Pero bueno, no sé. Yo creo que la gente muchas veces... Eh... Escribe por, por escribir, ¿no? Pero... por Mucho bueno. que te gusten los juegos, es una idea de mierda poner insertos con el cartel de Press Start en medio de una película. y <ríe> pa! Esta película está hecha en 1993 con unos medios bastante pobres comparados con las películas de hoy en día, por lo que es normal que haya algún que otro error. Cuando tú hagas una película como la primera de una de las más famosas sagas de películas del mundo, puede decir que la película de Jurassic Park 1 está mal hecha. ¡Ojo! Según esta persona, Parque Jurásico tiene medios bastante pobres. Medios bastante pobres. Con el despliegue Papi. técnico que tenía esta película, flipante. Me gustó una película que... De 63 millones de presupuesto en 1993, como indica él. Y me está diciendo que 63 millones eran era medios bastante pobres en 1993. Yo es que flipo. Es que es acojonante, <ríe> <ríe> ¡San Andrés! película pero ¿por qué no dice que esta película muestra consejo de supervivencia en vez de criticar esta gran película debes de pensar que es un aviso de lo que podría pasar en la vida real espero no ofenderte pero así son las cosas <risa> Hombre, <risa> eh, dale tú dale tú no sé pero oye, consejo de supervivencia no da a ver, intentan sobrevivir a la catástrofe, pero yo qué sé, no, no hacen nada que te, que a ti te ayude a sobrevivir. Eh, no hacen nada, no sé, esto no es como el, el tío este, el, el Bear Grills, como se llame, ¿no? El último superviviente que eh, se va ir a un desierto, se va a un bosque y te enseña cómo alimentarte, cómo sobrevivir, cómo evitar, yo qué sé, animales tal y cual, ¿no? Aquí hay edificios que se destruyen y gente intentando salir de ellos. Lo único que hay de supervivencia es, oye, que hay que intentar montarse un helicóptero. No sé de dónde, es que no sé dónde saca los consejos de supervivencia de esta película, pero, bueno, no, no sé, no sé, la verdad, si alguien encuentra un consejo que, que, que le pueda servir eh, para su día a día, para sobrevivir en algún sitio, en cualquier situación, oye, que nos lo cuente. La semilla de Chunky. De Chunky. No es semilla, es... Hijo. Bueno, esto es un eterno debate, ¿no? Eh, no sé, hay, de, debe ser que es difícil coger un diccionario para algunas personas. La película originalmente, ¿cómo se llama, Pimporru? Eh, sí. of oh, Chucky. Se, Sid, sí, Seed, S, E, E, E, S, E, E, D, se ed, sí, ¿vale? Eso lo metes en el diccionario y dice que pone Semilla, se traduce como semilla. Punto, no hay más. Pues esta persona sigue. Semilla es en la película, en la vida real es hijo. ¡No! ¡No! Semilla significa semilla en la película y en la vida real. ¡Punto! A ver, no sé, tío. No sé, no sé. A veces se entiende que semilla se refiere a, al hijo, a la semillita, ¿no? A lo, que sale, a, a lo que sale de ellos. Pero a ver, que la película se llama la semilla de Chucky, no... Que se tradujera como el hijo de... de Chucky en otro lado, pues en otros países pues es otra cuestión Pero eh, que no es semilla, es hijo, hombre chico a ver, eh, siempre se dice, ¿no? En España se traduce mal Pues coño, es, ahora se traduce bien y, y te quejas Pues no entiendo nada, tío Bueno, creo que llegamos, Pepi, a la parte turbia del vídeo Uff, la parte sí. la pesadilla del vídeo La pesadilla del vídeo, pero bueno, tiene que llegar porque amigos, vamos con Army of the Art se mandan muchos que buscan errores también en el sinsentido sin duda tiene errores pero otros que son que hayan errores donde ustedes lo suponen sin informarse un poco como la crítica sobre que todo lo escombro ha caído sobre la caja fuerte o sea que se desplomó el edificio sobre la caja y si se metían en fotos post bomba atómica como en hiroshima verán cómo quedan los edificios no después de una bomba atómica los edificios no se desploman sobre sí mismos sino que queda medio llano el piso o al menos no como piensan ustedes necesariamente eso es lo que pasa con las bombas se crean ondas expansivas este... Ojo, el físico nuclear. Bueno, amigo, yo te quiero, pero, pero esto es una barbaridad. <ríe> A ver, nos pone de ejemplo que en Hiroshima, ¿vale? Bueno, perdón, para el que no lo sepa, en Army of Death tiran una bomba atómica y el tipo que queda en la caja fuerte levanta una escotilla y no hay escombros, ¿vale? Estaba debajo de un edificio de veintitantas plantas y, y está arrasado, no hay nada. Vale, según esta persona, los escombros se volatilizan, y nos pone de ejemplo Hiroshima. Entonces Pini, que tiene mucho tiempo libre, investigó sobre eso de Hiroshima. Cuéntanos. Es eh, bueno, a ver, investigar, ¿no? Solamente demostrarle qué pasa cuando cae una bomba atómica, en este caso pone Hiroshima y digo, bueno, pues toma imágenes de Hiroshima y verás qué escombros hay por todos lados, que los edificios no se... No, no todo se destruye Que Hiroshima también, oye, pues Que los edificios no eran rascacielos evidentemente Sino que, era, que era, eran todos pues, Piso de 3-4 pisos O más grande, alguna torre, no sé tendrá un campanario de la iglesia Por decir que no, pero bueno eh, pero claro, escombros hay Porque las cosas no se volatilizan Es cierto, una bomba cae Onda expansiva evidentemente hay Pero eso no significa que, que se quede todo eh, ya no Y perfectamente limpio En fin, bueno, este tampoco es muy fanboy de Snyder Quiero uno de verdad Quiero un fanboy de Snyder de verdad me está poniendo nervioso este vídeo, en serio, está ahí en plan hate diciendo tonterías, tío, se habla de un virus extraterrestre que convierte a personas en superhumanos casi inmortales y con conciencia con el fin de multiplicarse para gobernar el planeta. Sabéis de sobra que van a sacar una serie o alguna película más en lo que explicarán qué virus es y de dónde viene. No son putos zombis corrientes, joder, y estoy hablando de los alfas que tienen jerarquía y además nomás más que lleva corona reina de ellos, Trump está para darle una cara, un caracuello en serio. Hombre, aquí hay, que conne... aquí hay que comentar varias cosas Sí, vale. sí, sí, aquí hay demasiada información ¿va? Vamos por partes A ver Te está poniendo nervioso el <risa> A ver, se habla de un virus extraterrestre Que convierte a las personas en superhumanas ¿En qué momento, en qué momento se habla de eso? A ver, en la película salen dos platillos volantes Así, muy al fondo Y claro, pueden decir Oh, pues es un virus Extraterrestres, claro, porque hay plantillos volantes o eso el área 51 la tienen ahí al lado, ¿no? Vete tú a saber, uy, desierto, área 51, pues venga, dos platillos volantes, ¿no? Puestos a suponer, yo puedo suponer que a Batista le gustan los sándwiches, sí, pero no las hamburguesas. ¿Se, eh, se habla de un virus, no, se habla de un virus, no, de no, hecho, no, eh, de hecho, te, eh, se contradice, porque dice, ¿sabéis de sobra que van a sacar una serie, alguna película más? en la que explicarán qué virus es. O sea, me estás diciendo que con lo que saquen explicarán lo que es el virus, pero tú ya me estás diciendo que es un virus extraterrestre. ¿Que o sea, eso sí si lo, lo has si inventado. Si te lo, lo te te tienen asombré. que explicar, eh, ¿por qué afirmas que es eso? Me imagino que lo habrás visto en un vídeo de estos de teorías, en, en algún log, explicados log, o, en, o en algún tipo de cosa de esta, porque en la película por sí mismo no se explica nada. Pero, pero también, dice, también dice que... Que es normal que la reina zombie lleve corona, ¿eh? Porque, para que se sepa su jerarquía. Hombre, como reina, lleva corona. Mm, bueno, va, ¿Y a que, ver. Que, qué demonios es un caracuello? ¿Pegarme un cabezazo aquí o cómo? No sé, será sí. dar, pegarte la cara en el cuello. Bueno, a este hombre otras personas le contestaron pues diversas cosas, ¿no? En plan, no tienes razón. Y contestó a estas personas. A nosotros no, ¿eh? A otros. Le... Se llama innovar en el género y lo de que aclaraba que no son zombies corriente era porque Sam se reía de todo lo que hacían los alfa dando por hecho que tienen que actuar sin razocionio como los otros zombies. La, la rompe el cuello y a la piba por lo que piensa y saben que así es insta aquí la parte del jefe militar les habrá enseñado técnicas para matar. Se ríe del zombie con capa y caco bueno. Pues bueno, sigamos con los putos zombies aburridos de toda vida. Llevan ya esos zombies 50 años o más desde que lo sacaron. Una peli de negro un de la gente, dejó de jaja. Pues bueno, por esta gafapasta exquisito, esta peli no es para vosotros. Madre mía, aquí también hay muchas cosas que sacar. Y me llama gafaparta. ¡Me llama gafaparta! Gafapata, si somos todo lo contrario, un gafapata, tío. No sé, a lo mejor has conocido a... A nuestro amigo fino observador Vale, o sea que criticas a Zack Snyder Que si criticas a Zack Snyder eres un gafapasta Bueno, eh... Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empieza ¿Por dónde empezar? Empiezo yo. Se llama innovar en el género, ¿vale? Sigamos con los zombies aburridos Porque los zombies lentos aburridos Son aburridos Necesitamos innovar en el género Y meter en el género zombie cosas nuevas, inexploradas ¿Sabéis quién usa mucho este argumento? ¿Sabéis quién usa mucho este argumento? Y esto es verídico porque he leído este mismo argumento De un sector muy concreto en el internet ¿Tú lo sabes, Pini? En el internet, vengas, sorpréndeme Este es el mismo argumento que utilizan las fangirls de Crepúsculo Exactamente el mismo Hay que innovar en el género No van a ser los vampiros siempre igual Pues... Puedo decir que los fanboys de Zack Snyder Son iguales que las fangirls de Crepúsculo Lo puedo afirmar con este comentario A ver... A... Me van a matar. <risa> a ver, es Me que. Van a es que, a ver, amigo. A ver, es que, es que hay mucho por donde pensar. Sans se reía de todo lo que hacían los alfa dando por hecho y tienen que actuar sin raciocinio como los otros zombies. Eh, vale, son. Son zombies, ¿vale? Eh, si haces otra cosa, eh, no son zombies, ¿vale? Bueno, le rompe el cuello a la piba porque piensan y saben que así es insta-kill. O sea, le rompe el cuello porque sabe que así muere Bueno, vale Y, y, y, y si le arrancas el cuello de un bocado Pues tam también sabes que muere, ¿no? También, también es insta-kill si le tirotean porque no ponemos a los zombies con escopetas? Hombre, saben subir ascensores y saben hacer otras cosas Oye, pues podrían usar armas, yo que sé, un triste palo o algo Pero aparte el jefe es jefe militar y le habrá enseñado técnica para matar A ver, a ver, aquí nos estamos equivocando nos estamos equivocando mucho eh, como que el jefe es militar, eh, no se supone que esto viene de... joder del espacio, es militar espacial, claro eh, hombre, a ver, viene un virus zombie pero claro eh, es militar realmente porque en la película eh, creo que no aclaran de dónde viene el alfa no esto es otro que, que bueno, que para saber para, para conocer ese dato eh, tienes que haberte informado, pues porque lo haya dicho Zack Snyder en alguna entrevista porque lo hayan escrito en algún sitio. Esa es la película, no lo sabes. Estamos en lo de siempre. Que llevan ya esos zombies 50, 50 años o más, eh, pues no, amigo, no, no... más llevan, más, más llevan, ¿vale? Bastante Pero. más, Casi 90, te diría. Eh, más llevan, pero... pero bueno, eh, claro, o sea nos te, nosotros nos tenemos que informar, pero tú para decirnos estas cosas no, me parece genial, ¿no? Eh, o más, desde que lo sacaron en una peli madre mía, es un innovador a ver, a ver, innovador innovador, eh, eh, lo de los zombies tigre ya existía lo de los zombies o eso de, de que el sol les molesta y tal, en zombie. oye, pues tienes algo muy parecido en Soy Leyenda ¿no? que no pueden estar al sol, pero a la sombra, oye, pues también eh, hibernan, eso tampoco se lo ha inventado Zack Snyder, ¿vale? Y la gente le jode jaja. o sea... O sea eh, a mí me da pela, amigo. A mí me da Totalmente. igual lo que haga Zack Snyder, es que tenéis una obsesión de, de, la gente con, de, de lo que piense la gente, de lo que hace Zack Snyder, Oye, hay que entender que Zack Snyder hará pelis mejores y pelis peores, y, y ya está, y esta peli pues, oye, pues lo sentimos mucho. Es que esto es algo que no he entendido mucho de los fans, eh, de, de esta forma de, de crearse un club imaginario exclusivo. Es decir, no, no, esta película no es para vosotros, es para nosotros, porque oye, pues somos, somos muy Zack Snyder. Es Pini, que... Pini, no de más explicaciones, ya está. Es el club de ellos y ya está, no puedes entrar, y punto. Bueno amigos, Nada. pues hasta aquí el vídeo de No son Errores de Películas, espero que os haya gustado retomar esta viejuna sección. Bueno, no tan viejuna, apenas tiene un año. Pero bueno, Pini, ¿hay algo que quieras añadir como despedida? Eh. No, porque no me dejas despedirme nunca. Pues <risa> me decía yo. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. Que es gratis. Hasta luego. Adiós.